El martes 11 de febrero hablaremos en nuestro programa de Televisión de las personas racializadas de la discriminación laboral y social que padecen desde Canal 33 de CDT de Madrid, desde La Mosca TV de Barcelona y para el resto del Estado desde nuestra web tv.org, El martes 11 de febrero a las 21 horas. Esperamos.